Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy he tenido el placer de abatir un ciervo mulo Una monstruosidad de ciervo mulo De 241 puntos con 20 Y sin más preámbulo, comenzamos Acabamos de llegar al opuesto Vamos a mirar, mira ahí vimos unos, unos mulos Vamos a ver Ese tiene una buena cuerna Vamos a acercar a las hembras vamos a ver, a ver qué ah, vaya por dios qué puntuación tiene nivel 5 qué barbaridad vamos a acercarnos nos vamos a ir agachando yo creo que nos vamos a nos echamos un poquito de repelente no quiero que nos o no, que el aire va en contra madre mía tenemos 220 metros vaya tenemos las, las hembras delante vemos la, la llamada del animal vamos a acercarnos y creo que vamos a ver despacito ya, me, voy, me voy a arrastrar me voy a arrastrar a ver si así consigo acercarme y hacer, y hacer una la verdad es que madre mía qué bicharraco hay que reconocer que desde que han actualizado para corregir los bugs que nos han hecho otros bugs a ver si lo vemos eh, en silver eh, la verdad es que ha aumentado la población de diamantes significativamente yo no sé si es que se espanean de nuevo pero estoy, estoy contento vamos a seguir avanzando despacio ...a ver si lo podemos localizar... ...no quiero levantarme ahora porque... ...la verdad tengo miedo de que me vean y... ...y salgan huyendo... ...a ver si podemos llegar a un sitio donde podamos mirar con los prismáticos... ...mira aquí en esta piedra, yo creo que si me aquí en esta piedra... ...podemos verlo, vamos a ver... Toma un poquito que no los veo dónde están vaya, ¿dónde están vamos a avanzar un poquito más está catequito, anda dónde estoy, voy a poner de pie dónde se ha ido leche si los teníamos aquí para que los he perdido para que los he perdido lo habrán escuchado Tracks are my go-to source for insight into animals in the reserve. Species number move. You can learn a lot about them before you've ever spotted anything. Ve a fastidio. Mira, allí está, allí está, allí está, allí está. Mira, lo, nivel cuatro, lo tengo, nivel cinco. Míralo, míralo, míralo. Vamos a hacer el lance. Vamos para la izquierda y. <tose> Le damos, no, sale corriendo, no, vamos, vamos a ver, asegurarlo, a ver si lo puedo asegurar, vaya, eso, he fallado ese, ese también he fallado, a ver, ahora, ahora, ahora yo no he fallado, uff, nervios, madre mía, pensé que había, que lo había fastidiado, venga, parrete, busca vamos a ver, la verdad es que estoy nervioso que puntuación arrojaba que barbaridad y la cuerda que tenía, venga perrete vamos nada, que no, no, no me hace caso se queda en activo vamos a ver si sí. ha caído, sabemos que está muerto por la presión energética venga perrete, ahora, venga a ver si lo, si lo busca perrete porque lo tenemos ya localizado aquí en el por el GPS vamos perrete venga campeón a ver, si lo tenemos en el lado, venga ah, me está agregando porque está atrás, encontrado el primer rastro pero venga perrete, si lo tenemos aquí al lado venga. vamos a acercarnos para que perrete salga corriendo venga a ver si viene el perrete si lo tenemos aquí, hijo mío este perro Vamos a ver Vamos a ver, bueno, mira, este es el, el segundo impacto Este sí, este sí le hemos dado al primero no, no estoy muy seguro Pero este impacto si sí, bueno, me, me duda esa picadura, ya la vemos ahí Venga, pásate, búscalo Venga, búscalo Búscalo Anda, mira para caído encima del tronco para Para posar para nosotros Venga, perrete, que te voy a hacer. Te voy a hacer una foto. Venga, no ladres, no ladres, que, que te mueves. Venga, muy bien. Venga, perrete, siéntate. Sí, ya sé que lo has encontrado, ahora te felicito. Vamos a ver. Ah, ahí se me pone a rascar. ¡Qué, qué gracioso eres! Ahora, te meto Venga, pues con esta, tumbadito. Vamos a ver, y ahora os voy a poner el mapa. Veis dónde estamos. Aquí en esta zona. Estoy cazando antes de arriba abajo y no lo he visto y me he venido al, al puesto. Y la verdad es que, que madre mía, qué sorpresa. Vamos a ver la puntuación. Dios mío, 241,20. Qué bicharraco. Peso máximo. Madre mía, 12 puntas. Esto es una, una barbaridad. ¡Qué bicharraco! Esto es monstruoso, esto es monstruoso. Pues nada, vamos a, a disecarlo y voy a montar el, el vídeo para poder compartirlo con, con todos vosotros. Y espero que os haya gustado el lance tanto como a mí. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!